Yo voy a hablar de un proyecto hoy que se llama Especies inanimadas, que es un, un proyecto que cuaja mucho con todo lo que acaba de decir um, Edu, porque engloba desde... es como la base de, de extractivismo global, de, del extractivismo de datos, de la materialidad y lo que significa agencia, no agencia, lo que significa humano o no humano. ¿no? Uh, voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, este proyecto, como os he dicho, se llama Especies Inanimadas, es uno de mis últimos proyectos, lo saqué hace apenas un año, ni uno, lo saqué en marzo del 2022. Y es un proyecto que habla de cómo la incrementa, increase, incrementación computacional, uh, incremento computacional de, de las máquinas, um, tiene, puede tener una correlación con la pérdida de la biodiversidad. No, entonces está uh, el incremento computacional, viene por, el, por los microprocesadores. ¿sí? Los microprocesadores son entidades muy, muy pequeñas que todos tenemos dentro de nuestros dispositivos, son muy, muy invisibles, pero son lo que determinan la capacidad de cómputo de cualquier máquina. ¿no? Y ahora voy a ir poco a poco des desglosando esta idea. Um, me gusta muy empezar la charla con esta frase, porque esto ¿no? dice que lo que escapa al ojo es... Um, son las interacciones uh, más situ. No tengo ni idea cómo traducir a esto en, en castellano, ¿no? que es la, la extinción de las interacciones entre cosas. Esta frase la, la dijo un, un biólogo muy famoso, se llama Daniel H. Hansen, que estudiaba la, la desaparición o la extinción de, de insectos, ¿no? sobre todo de, de insectos polinizadores. ¿Vale? la. Interla... 4.004 es el primer microprocesador de la historia, apareció en 1971 y lo que eso permitió, uh, fue un momento histórico muy importante, todo el que es bastante desconocido para la mayoría de, de la gente, por primera vez se pudo trasladar inteligencia artificial en un objeto inanimado. ¿sí? Y básicamente um, los microprocesadores son la base de la del capitalismo tal y como lo conocemos. Hay una relación directa entre la capacidad, el incremento computacional, la capacidad de producción y el incremento económico, ¿sí? o sea, el, el crecimiento económico. Y esto viene muy dado por la capacidad que tienen los microprocesadores para producir, para computar, ¿sí? como más potencia, más producción, como más producción, más crecimiento económico. Por ejemplo, pasó con el caso de Inter 4004, todo el que marcó el principio de una nueva era, que en Inter lo llamaron como la democratización de la tecnología. Por fin, ¿no? bueno pues esto no cuando siempre que aparecen como nuevas tecnologías que marcan un antes y un después, siempre se habla ¿no? de esto, ¿no? que es como una nueva era para otra manera de articular a modelos políticos que no existían. ¿no? Lo mismo que pasó con Internet, ¿no? apelar a, a lo democrático, Uh, pero bueno, al final sabemos que acaba pasando, que es una hipercapitalización de todo y el sistema político siempre beneficia a la gente que está arriba ¿no? y, y a la clase capitalista, en el fondo. Pero bueno, uh, dicho esto, um, los microprocesadores, este microprocesador se hizo en especial para ser parte de, de esta calculadora, que es una calculadora japonesa que quebró. O sea, se fabricaron unas 100.000 unidades y la empresa quebró, ¿no? Pero todo y que esto quebró, los microprocesadores, obviamente, siguieron incrementando. Uh, estos son distintos uh, modelos de microprocesadores. ¿no? Hay desde el último, que está aquí abajo a la derecha, es el último modelo de, de Apple, que es súper, súper potente. ¿no? Y otros, bueno, seguramente que algunos los conocéis, Intel Pentium, ¿no? que fue bastante, bastante importante, uh, de Intel Core, etcétera. Etc. Bueno hay muchísimos, hay muchísimos, muchísimos modelos distintos. Y han ido dentro de aplicaciones. Básicamente, un microprocesador es el cerebro y el corazón de cualquier máquina. O sea, es el, es como he dicho, ¿no? Es lo que determina uh, la capacidad de computación que tiene una máquina. ¿no? Y como más um, energía o electricidad un microprocesador puede domesticar, uh, más potente es una máquina. Pues esto ha ido en, en microprocesadores desde los 70s. ¿no? Pues en, esto fue uno de los primeros um, ordenadores, el SOL Terminal Computer, pinball, um, naves espaciales, Macintosh, cámaras de seguridad, teléfonos móviles, drones, routers, submarinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cualquier cosa que llevéis ahora encima, como un teléfono o cualquier otra cosa, tiene microprocesadores. Um, y eso es lo que he contado, ¿no? Que en esencia un microprocesador lo que hace es domesticar y controla energía, ¿no? Y, y la cantidad de electricidad que puede domesticar, dominar un microprocesador depende del número de transistores que hay dentro, ¿no? uh, que se traslada en esto un incremento de, procese, de procesamiento de electricidad. ¿sí? Um, hay que pensar cómo los transistores, está aquí en inglés pero bueno, lo voy traduciendo como células del cerebro, ¿no? Una, nuestro cerebro en media contiene unas 100 billones de células que se llaman neuronas um, y son pues estos conectores, ¿no? pequeñitos que uh, hacen que conectes pensamientos, que puedas pensar, que puedas recordar cosas. Pues uh, los ordenadores contienen, en este caso, los microprocesadores, billones uh, de células de cerebrales que son justamente estos los transistores. A mí cuando hice la investigación para este proyecto me, me chocó muchísimo porque me di cuenta que los transistores que se llaman MOSFET ah, es el dispositivo electrónico más ah, producido en el mundo entero. ¿no? En términos de números totales de transistores, lo que dice aquí, no, que existe más de 300. En 2008, ah, desde 2018, ah, desde 1960 a 2018, se han producido más de 13 sextillones de MOSFET. ¿no? Que esto es una animalada, pero son muy muy muy muy pequeños. no, Son cosas muy pequeñas. Y muy invisible es que, supongo, cuando lo mismo que visteis ahí con Marina, que ¿no? es que esta materialidad, que es parte um, crucial de nuestro sistema económico, de nuestro sistema cultural, de nuestro sistema político, es imposible verlo, es imposible interpelarlo, es imposible tener una relación de cuerpo con estas cosas. Y entonces es muy difícil entender los procesos tecnológicos um, que dan forma. A, a los sistemas de organización que tenemos como humanos y la relación que tenemos con, con la naturaleza, y ¿no? todo es lo que no es no humano. Y esto es lo que, lo que he explicado antes, no, que la primera fuerza de, ah, de crecimiento económico es el crecimiento de productividad. La productividad viene muy determinada. ¿no? Como decía, que hay muchos estudios que han determinado que viene ah, muy pautada por la cantidad de de poder o de electricidad en realidad que pueden um, controlar los microprocesadores, ¿no? que esto determina la capacidad computacional. Esto no sé si, bueno, supongo que al hay, si hay algún geek por aquí, esta ley seguramente se la sabrá. Um, hay la ley de Moore, que, que bueno, es una ley que rige esto, no es, no es una ley um, empírica, es más una ley de observación que dice que cada dos años la cantidad de transistores que hay dentro de un microchip se dobla, ¿sí? pero los costes se reducen también a la mitad. ¿sí? Entonces, hay cada dos años los microprocesadores son dos veces más potentes. ¿sí? Y si entendemos esta relación y la capacidad de producción, que también se traslada a, a la capacidad de extracción, ¿no? la capacidad de modificar masa en... Más antropogénica, ¿no? La masa antropogénica es uh, todas las cosas que hemos construido desde la historia de la humanidad, que en, en 2020 pasó um, el peso de la biomasa del planeta, ¿no? Pues son justamente estos procesos que están acelerando toda esta producción, ¿no? Y viene muy determinado por, por esto, como he repetido cien veces, uh, por el incremento computacional de los microprocesadores. Yo creo que es una conexión que no está muy presente, no es algo que sea muy público. Uh, y creo que es bastante urgente que tengamos esto, ¿no? Esta conexión. Y la ley de Moore tiene mucho que ver con esto. Bueno, pues mientras todo va para arriba, ¿no? <ríe> uh, la extinción también va para arriba, ¿no? O sea, como más estamos modificando nuestros entornos uh, en cosas que tienen que servir a humanos, ¿sí? plásticos, asfalto, máquinas, uh, todo lo que se oscurra, ocurra que pueda ser físico, que sea para uso humano. Um, pues estamos sacando a uh, todos los ecosistemas, todo, todo estamos reduciendo los ecosistemas donde las cosas no humanas pueden vivir ¿no? y expandirse. Uh, vemos que aquí que la aceleración máxima empezó a acelerarse muchísimo en 1900, que es cuando pasó la primera revolución industrial. Pero yo en este proyecto lo que me he enfocado muchísimo um, fue muy difícil aterrizarlo, pero me di cuenta. Durante el proceso de investigación estoy hablando con muchos biólogos también uh, que los microprocesadores y los insectos tienen muchas cosas en común. ¿no? Si tuviéramos dos pirámides de vida, una tecnológica, que no se pueden separar, pero bueno, separamos las ahora porque sirve para explicarlo. Dos pirámides de vida, una de tecnológica ¿no? y, una, y una biológica, los insectos y los microprocesadores estarían bastante en el mismo nivel. Ah, porque los dos cumplen funciones muy similares dentro de estos ecosistemas. ¿no? Ah, los microprocesadores permiten que los ecosistemas tecnológicos se expandan, se reproduzcan, crezcan. Y los insectos preparan ah, toda la base para que los ecosistemas biológicos y la faz de la tierra también se puedan reproducir, puedan crecer, puedan expandirse. Entonces, para este proyecto lo que hice fue comparar esto, ¿no? Como el incremento de producción de microprocesadores con su computa, incremento de potencia computacional tenía, podía tener una correlación con la desaparición um, de insectos, ¿sí? Los insectos, la verdad es que están muy poco estudiados comparados con, con otros animales um, y, el, y son fundamentales para nuestro ecosistema. Hay un, hay un biólogo que, de hecho, dijo, a que no se sabe cuántos insectos tienen que desaparecer para que todo el sistema colapse. Puede ser que 20, puede ser que 50, y lo comparaba mucho con como sacar a, a clavos de una ala de un avión. ¿no? Pues una ala de un avión pues quizás tiene 100 a, tornillos, ¿no? y quizás si le sacas 20 no pasa nada, pero lo que le sacas es el 21, la ala se va a caer y todo va a colapsar. Pues pasa un poco lo mismo con, con todos los insectos. Um, los radios de extinción son, como veis aquí, ocho um, veces más rápidos que los de otros grupos, como los mamíferos, uh, los pájaros, los reptiles, y, y está cayendo la masa de insectos a uh, un 2,5% al año, pero este porcentaje está incrementando en sí mismo. ¿no? Entonces, por eso creo que la metáfora está el ala. Es bastante relevante, ¿no? Del ala de la porque realmente no se sabe hasta qué punto nuestros ecosistemas van a poder soportar esta presión, esta pérdida de insectos. Por eso a mí me parecía como muy, muy relevante también um, exponerlo. Ah, bueno, esto no eh, se espera, estos son datos del 2021, porque no lo, no lo he actualizado, ¿no? pero en 2021 um, se estima que hubo unos 50 billones de, de dispositivos conectados a... No, 85 billones, perdón, ¿no? en comparación con los 50 billones que había en, en 2020, ¿no? y este es un incremento brutal, y esta, y esta producción de dispositivos y de incremento de, de computación global va creciendo a un ritmo uh, exageradísimo. ¿no? Y típicamente, un, para haceros una idea ¿no? de, de la magnitud de la cantidad de microprocesadores que existen en el mundo, un ordenador normal tiene dos microprocesadores, sí, pero puede tener muchos más. Um, y solo en 2020, esta cantidad que soy incapaz de, de pronunciar, más de 420 millones, 20.000, bueno, 400 millones de microprocesadores se vendieron a nivel, a nivel global. Y el, estimado, el número estimado de especies del planeta son 8,7 millones, ¿no? de las conocidas, porque hay muchas que son desconocidas, ¿no? En el caso de de los insectos la gran mayoría de los insectos son muy muy desconocidos y, y no se sabe ciencia cierta los que hay y los que nos hemos cargado ¿no? para decirlo así uh, bastante directamente esto es lo que se está contando antes de la masa antropogénica um, desde hay cuantificación de la masa antropogénica desde 1900 y en 2020 se pasó este umbral donde la biomasa el peso de la biomasa global era menor que el peso de la masa antropogénica, ¿no? que es como tiene esto lo que he dicho, todas las cosas que hemos construido uh, como humanos, ¿no? todas las cosas que hemos transformado ¿no? a través de procesos tecnológicos en otras cosas uh, que no... Yo creo que lo importante de esto es que no nutren, O sea, la masa antropogénica no es algo que nutre a los ecosistemas que nos dan vida, sino que los destruye, ¿sí? y esto es lo importante. Yo creo que esta gráfica es bastante impresionante, Um, en términos de, de producción, uh, estos son fábricas de producción de microprocesadores. Arriba estas uh, TSMC e Inter, ¿no? que son los grandes, uh, los grandes productores mundiales de microprocesadores. No sé si os acordáis en 2020 con una crisis de microprocesadores y que parecía que el capitalismo se, se iba a acabar ¿no? porque realmente no se podrían producir uh, más dispositivos porque no había microprocesadores. Y, y bueno, esto está en Taiwán y son realmente son mega úteros, están súper esterilizados. La producción de un microplexador uh, se dice que es el dispositivo electrónico más complicado de producir, también es el dispositivo electrónico uh, que más contamina durante su proceso de, de producción. Por eso, yo, algo que me sorprende es que, bueno, si estáis al caso, pero en Europa, cuando hubo, hubo esta crisis de. Abastecimiento de microprocesadores, es tenemos que tener nuestras propias fábricas de microprocesadores uh, con lo que esto supone, ¿no? Que supone eh, un desastre ecológico muy importante en las regiones donde estas fábricas se van a poner. No, bueno, también esto es, uh, las de abajo son fábricas de interés, esto está en, en Arizona. También son, son esto, ¿no? Complejos industriales súper, súper gigantes. Um, estos son Datos más precisos sobre, sobre contaminación en producción y su energía. Uh, la energía que produce, por ejemplo, uh, uh, um, para producir en TMSC, que es esta fábrica que está en, en Taiwán, um, el 63. Perdón, ¿eh? me estoy haciendo un libro porque lo estoy intentando traducir a, um, a tiempo real. Uh, perdón, lo podéis leer, ¿verdad? Pero esto no dice que el 5% de, de energía de Taiwán se va a producir um, estos wafers, ¿no? que los wafers básicamente son es la base de, una, de un microprocesador. ¿no? Y de que en 2022 ya creció con 7,2 y esto siempre va a ir como creciendo, creciendo a un ritmo desorbitado. Uh, también utilizan muchísima, muchísima agua para poder fabricar uh, los microprocesadores. Que ¿no? es aquí en, en 2022 usó o sea, como 73, millon, um, 73 millones de toneladas de, de agua, que es, que es muchísima agua, es una, es una cantidad exagerada. ¿no? Y esto es algo que no se sabe y no se conoce mucho, ¿no? sobre todo siendo dispositivos tan críticos um, para nuestra vida, para nuestro día a día, incluso, ¿no? y para, para nuestra uh, el sistema, es que absolutamente de, de todo. Y aquí en contraposición, uh, eso es lo que os dijo. Los insectos son eran son las especies más las animales más abundantes y variados del planeta, ¿no? Que um, doblan el peso, sobrepasan el peso humano 17 veces, ¿no? Y representan el 80% total de biomasa animal del planeta. Y lo que he explicado antes, que crean la uh, Fundación Biológica uh, para que todos los ecosistemas terrestres del planeta puedan vivir. ¿no? Y son esenciales para el funcionamiento de todos los ecosistemas como la polinización, um, uh, como comida para otras criaturas, para controlar plagas y recicladores de, de nutrientes. Y lo que también ya he dicho antes, lo vuelvo a decir, ¿no? que más del 40% de insectos uh, están declinando y una tercera parte están en peligro y que esto, la, el ratio de extinción de los insectos es ocho veces más grande o más rápido que los de otros grupos de animales. Y bueno, aquí solo hago un ejemplo de algunos tipos de animales. No sé si cómo vamos de tiempo, uh, pero bueno, esto es el... No sé, dime. Creo que vamos bien, Joana, no te preocupes. ¿Sí? Sí. Vale, vale, bueno, me, me dedico a explicar más la pieza. Estos simplemente son, son insectos, son más curiosidades, uh, de si diferentes um, tipos de insectos. Sí, polinizadores, pero bueno, son, esto es, es para dar una masterclass sobre insectos. sé uh, que <ríe> me voy a quedar ahí. Pero bueno, estos uh, lo que dicho, son los diferentes órdenes de insectos y que están uh, decreciendo a un ritmo esperpéntico. Esta es la pieza final que presenté, es un proyecto que me costó mucho aterrar y de hecho es un proyecto que aún está en proceso de como que ha salido como mucho, muy diferente, diferentes proyectos a través de, de este proyecto. Este es una, esto se expuso en el CDCD, al Centro de la Cultura Contemporánea de Barcelona el año pasado, estuvo casi dos meses ahí y lo que hice era un mural gigante, tiene más de 19.000 piezas y lo que hice fue hacer taxonomías de microprocesadores y insectos, ¿no? Y enseñar cómo la declinación de, de población de insectos se iba dando por um, el incremento de producción de microprocesadores. Um, también esta pieza tiene muchas capas, pero a mí el, el hecho de taxonomizar como si los microprocesadores fueran um, agentes vivos era importante para hacer una crítica o... O hacer como una reflexión en torno a cómo um, no consideramos que los microprocesadores sean cosas vivas, pero sí tienen mucha agencia uh, para robar espacio o, o para matar a otros uh, a otras especies, ¿no? como los insectos. ¿no? Por el hecho de que bueno, se pues están extrayendo e uh, influenciando y básicamente machacando otros ecosistemas uh, que sí nutren a especies vivas. ¿Sí? Y esta relación, uh, yo creo que la distinción, la clasificación de lo que es vida, lo que no es vida, no nos sirve en estos momentos para entender el mundo, ni para entender el cambio climático, ni para poder revertirlo, ¿no? porque se está sacando esto mucho la ecuación que las cosas vivas, si no están vivas, parece que no tengan agencia, para matar a las cosas vivas ¿sí? a las que nos nutren a nosotros y a todas las entidades no humanas del planeta. Um, bueno, esta es la pieza, la última vez que la expuse estaba en Basel y ahora creo que va a estar en Girona en junio. Y bueno, ahí está. Y creo que, que no me alargo más. Uh, no sé si habrá rondas de preguntas, pero, pero aquí lo dejo. No, gracias.